Muchísimas gracias, Francis, Amado, Yerjan y toda la gente que está con nosotros. Queremos eh, seguir auspiciando la buena política. Quiero poner algunos ejemplos de esto, eh, muy recientes y creo que las cosas eh, se vislumbran de un tanto positivas o con un nivel de, de esperanza que si se quiere habíamos perdido. A nivel legislativo se están, eh, hay personas que están tomando la iniciativa de vender la idea de que el legislador no puede o no debe de ir eh, a beneficiarse o a recibir todos esos beneficios que no son, eh, vamos a decir, eh, necesarios, valga la redundancia, para eh, el que la persona que va a legislar tenga que hacer uso de ellos cuando nosotros entendemos y conocemos cuál es el rol del legislador. Quiero iniciar presentando este video de este joven José Horacio, eh, uno de los más votados por el del distrito en la circunscripción número uno, señores, una forma totalmente de hacer campañas sin grandes recursos, sin dádivas, solamente vendiendo el proyecto de la eh, de las propuestas, de la buena política, y de ir a legislar y a fiscalizar y llevar importantes proyectos al congreso. Vamos a escucharlo. En este instante acabo de recibir el boletín final con el 100 de los votos computados. Solo me queda decir gracias. Gracias a los 17676 mil dominicanos y dominicanas que el pasado 5 de julio depositaron su confianza en nosotros y nos delegaron su poder para que durante los próximos cuatro años trabajemos en la Cámara de Diputados. Gracias por hacernos el diputado más votado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Gracias a los guardianes de la democracia que estuvieron trabajando durante 10 días sin descanso en la Junta Electoral del Distrito Nacional para hacer posible también esta victoria. Ahora solo me queda decirles que vamos a instalar la buena política en el Congreso Nacional. Eh, este joven José Horacio, que venía ya de la corriente, eh, o no de la corriente, sino del partido eh, que formaba Minú, eh, ya luego de la unificación de ambos partidos eh, con Alianza País, pues él pasa a ser candidato al Congreso. También tenemos otro de los candidatos, que, eh, tenemos ahí al señor Antonio, que también ganó por Alianza País en, el, en Santo Domingo. Vamos a poner las imágenes solamente, es muchacho. Quise traer es, a también la imagen de Fidelio Despradel, eh, una figura, una persona honesta que hizo eh, una gran labor en lo que tiene que ver con el ejercicio transparente en el Congreso, uno de los que también, al igual que tanto José Horacio tenemos las imágenes, mírelo ahí muchas gracias Fidelio Desprad, el diputado nacional no, Fidel... ¿Qué, ¿Qué hizo Fidelio? O sea... Él tiene, yo tengo los, los proyectos ahí ah. tú sabes lo difícil que es aprobarlo sí. en el Congreso eh, sí. cuando es... Exacto. Sí, él tiene proyectos el, el, que presentó, el, el, el, claro, claro. claro. Eh, cuando estás solo en el Congreso sabemos lo difícil que es que puedan conseguir algunos de los que se presentan pero sí hay un elemento importante que tienen cada uno de estos ciudadanos. En el caso de este señor Fermín, Fermín Antonio, podemos ampliar la imagen, muchachos, que son, vamos a ver, Pedro Martínez, porque son varias. Este es Pedro Martínez, que también ganó eh, representando Alianza País. Lo que quiero vender es, con estas figuras que estoy presentando, es la, la, la buena política, o sea, señores, ganar una diputación, Ganar una senaduría sin dinero, llevando solamente propuestas, que la gente te apoye, o sea, a nivel eh, de, de sociedad, no empresarios que te inviertan directamente a tu candidatura porque sabemos el compromiso que hay luego de, de que se hace esto. Tener cantidad de votos importantes por partidos minoritarios es lo que te dice que hay un interés de, de mucha gente, de mucha gente de que lleguen buenas personas al Congreso nosotros necesitamos erradicar, necesitamos erradicar de esas cámaras ese clientelismo, eso de que para usted ser candidato necesite 20, 15 o 10 millones de pesos, no es posible. Y queda demostrado con eso que pasó en el distrito. En el caso de José Horacio, eh, un activista social, eh, un muchacho muy interesado con, con el interés de, de, de lo que representan los beneficios de nuestra sociedad. O sea, nosotros tenemos ya alrededor de cinco o seis congresistas que han retirado los, eh, los beneficios, el barrilito, el cofrecito y además las exoneraciones, tanto José Horacio, eh, Fidelio Despradel, eh, Pedro Martínez, que estas son, estas son de las condiciones que se tiene para usted ser candidato yo, al Congreso en Alianza País, usted debe de comprometerse a retirar esos beneficios. por porque tú puedes coger eso y bien invertirlo o invertirlo bien. Por ejemplo, tú creas un taller, una escuela para la formación de técnicos especializados, por ejemplo, con ese dinero y crea esa escuela y que esa escuela... Eh, eh, eh, se sostenga con ese con ese dinero, y es porque los otros lo van a seguir cogiendo, todos esos bandoleros que están ahí lo van a seguir cogiendo. Pero por es que que, lo tanto, que, ¿qué es lo que hay que hacer? Erradicarlo, quitarlo, amado porque es que no vamos a lograr que hagan ese deseo tan sano y tan bueno que tú tienes. Bueno. ¿Para qué sirven las exoneraciones? Carolina O sea, el, el, el rol del, del legislador es fiscalizar, es crear proyectos, es hacer que se cumplan lo que, está, lo que hacen los gobernantes o sea, hacer que el manejo de los recursos sea transparente, que esos proyectos que se aprueban en ese Congreso realmente sean en beneficio para la sociedad Amado dice, no, yo lo coger yo sí lo aceptaría los beneficios yo sí aceptaría el barrilito y el cofrecito para crear escuelas para porque yo, para crear institutos para, instituto, para, para el deseo de formación, más bueno que tú tengas, Amado, pero es que no gente? va a ser posible, debemos de ser Mira, conscientes y tener los pies sobre la tierra poco, de que eso no... de lo que menos pensado los diputados nuestros y lo critico, que hemos tenido el deterioro progresivo hasta finalmente no tener una escuela de bellas artes. ¿Qué cuesta rentar con ese cofre una propiedad de 14 mil o 15 mil o 20 mil pesos mensuales y que sea diseñado para que allí se alberguen todas las artes de San Francisco de Macorís? Porque la Escuela de Bellas Artes, aunque depende mucho, aunque depende de Ministerio de Educación o de, eh, eh, de Cultura, no se le ha puesto atención y eso no ha es válido. Te quería señalar que Pelegrín Castillo nunca, ha, eh, siendo diputado, nunca usó esos beneficios ni tampoco utilizó nunca las exoneraciones. Francis, tenemos un llamadito y quiero puntualizar algo. Vamos a ver, buenos días. Buenos días, jóvenes. Buen día. Saludos. Eh, sí, desde ayer, estaba viendo su programa ayer. Qué bueno. El asunto de lo que es la transparencia y la, la nómina, como están. Sí. Pero, ¿por qué aquí nunca se habla de los sueldos altos que tienen los funcionarios, los senadores y los diputados? ¿Por qué aquí nunca se habla de que debe de rebajarse el sueldo, por ejemplo, un diputado que está ganando no tiene sueldo porque yo no sé lo que gana en un senador 175 mil 175 mil 175 mil ¿Cuánto? ¿Cuánto? más sí. los beneficios a, a, a, y las exoneraciones por qué no, hay que darle exoneraciones a un legislador vamos a, muchísimas gracias mi don. vamos a recibir la otra llamadita rapidito sí, para claro, cerrar tú sabes una cosa que cuando tú analizas exoneraciones es eh, la suspensión de, del fisco Recibir sí. esos beneficios. Te ah, quiero decir algo. Ah, Aquí hay exoneraciones se fue, se fue. más. ¿Qué fue? Con todo y eso, hay exoneraciones más criminales que se le dan a empresarios y a transportistas en este país de millones de pesos que sí afectan a la, al erario público. Que eso Bien. hay que saberlo analizar. Bien. Bien. Adelante, o sea, eh, partiendo de esto, entonces, mira, quiero resaltar a estos legisladores. El caso de Antonio Tavera Guzmán por el PRM. Eh, también el caso de Estrella, de, ¿cómo es que se llama Estrella? El de Unidos por el Cambio, Eduardo Estrella, Farideh Raful, José Horacio, Fidelio Despradel pero cuando Farideh fue. Raful lo hizo ahora. Fue. Bueno, pero Fidel, qué pero vamos a ver. Cuatro años. Pero pero lo lo hizo. Hizo. No, no lo hizo ahora. Lo no, hizo ahora. Pero no, pero, lo, pero, no, lo, pero, lo lo, pero la generación la, la compró una persona y trajo un Ferrari. Exacto. importa ¿no? pero, pero lo hizo pero, cuatro años. Pero entonces también quiero destacar, porque Ajá vamos a, a resaltar a, hay que exponer algo positivo un día y esto es bueno, mía, no lo hizo pero lo, lo está lo haciendo lo ahora. ahora yo tengo cuatro para traer un, un, un carro de 40 y 50 mil dólares este señor no? Pedro Martínez cita los candidatos, Pedro Martínez José Horacio, Fidelio Despradel eh, ya nos ha dicho que José Luz también José luz, no eh, si ni siquiera la el, de Eduardo Estrella Qué bueno. Y, y el no bollo dijo incluso que el, va a donar su. Hay que ver si lo hace. Hay que ver si y lo es hace, porque ellos dicen que este van a retirar. Hablando, Entonces, un llamado a los legisladores. A sí los Sería bueno escuchar sí, a nuestros legisladores favor. de la provincia, Amado, decir sí. que van a retirar esos beneficios. O pues no solo el retirar, sino instaurar de que se le quiten esas exoneraciones señores, ese es el dinero del pueblo no, pero eh, yo tengo una concepción no, de eso, que no, no creo que ahí, haya lo, ahí esté el problema de la República Dominicana no, pero disminuye pero y manda un mensaje ¿Por qué? Yo te pregunto, no explicar, Francis, ¿por justifícame, ¿por qué hay que darle exoneraciones a un legislador? El legislador no está para estar llevando habichuela con dulce, no está para estar llevando canasta, no está para estar dando regalos el Día de, de las Madres que es y la Es en la extensión Navidad. del proceso político que le fue previo a su elección. La extensión del proceso político que le fue previo a su elección es que aquí la cultura del dame lo mío. Es pues es que ¿Por que, que hay que romper con que yo eso. Digo, ¿Por qué no votan por mí? Pero que hay que romper con eso. Porque es eso que estamos hablando sí, de la buena política. Pero votaron por José ¿Por Horacio. Yo voy a a votaron por José Horacio. ¿Eh? ¿Eh? Que no dio no nada. No, yo no era candidato. Te voy a sí. explicar por qué la gente votó por José Horacio. <ríe> Tú lo explicas por qué votaron por Pedro Martínez. ¿Por qué? Clase ¿Por qué? media. ¿Por qué votaron? ¿Por qué tiene que ver? Clase media. ¿Por qué votaron no, pues. por Fidelio Despradel? O sea, estamos hablando de Francis, de que no podemos justificar que si dando es que se puede llegar, hay que mantenerlo. No, nosotros debemos y desde acá Hay que romper no tienen, eso. Hay que son, qué bueno ser, no, que están dando eso. No, no puede, base, no bueno que eso. diga entonces que sí que debemos no, de hacerlo porque la gente vota porque le den. No, hay que terminar Pacheco. con eso. Vamos, Pacheco, a, vamos a escuchar a, a Pacheco días. que está en el teléfono. Adelante, bueno, buenos días, días. ¿Cómo están ustedes? Buen día, Pacheco. Pacheco. Sí, mira, sobre el tema que están versando. Nosotros entendemos que si verdaderamente se quiere hacer algo diferente a lo continuo, el, presid el, pre el presidente de la República, porque a mí nadie veía con historia que eso es la Cámara de Diputados y Senadores, Esto es una componenda entre la élite política, que se dejen de cuento. Entonces, es el momento para ellos demostrar si verdaderamente van a hacer la cosa diferente. quitar cuando... el barrilito y el corretito. Y las y exoneraciones. ¿Y el qué? Por ejemplo, las exoneraciones también deben quitarse. una Porque no un carrito, a un médico, a un pobre Exacto. maestro. Exacto. ¿Verdad? Que lo necesitan, ¿no? No, pero los maestros o tienen haya, esa facilidad. Pero no le den Pacheco, O que haya facilidad para préstamos blandos. No, los maestros tienen facilidad en este no, no, país. No, no, me refiero de, de, de, del gobierno, que el gobierno te sí. lo financia. Por ejemplo, mira, Gedián. Pacheco, ¿viste la entrevista? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no que el empleado lo pueda ir pagando paulatinamente de su nómina. Sí. Eso no se hace. Dile a Juan Bosito que está luchando el por lo de el allá. Los grandes proyectos para ellos, sobrevaluar eso para cogerse la tajada grande. Sí. En otro sentido, eh, muchachos, son muchachos todos, ¿no? Muchas, sí, gracias, gracias. muchas gracias, Pacheco. Es, es el problema de la educación. Vi con tristeza afirmar al nuevo ministro sí. que viene que el año escolar comenzará como está programado. No, Esa es una no. falacia de sí, sí, que oí. no va a ser Llevo verdad. Esperado, es una metida de pata que comenzó a dar su Mientras no hayan las condiciones, hoy, hoy. no hoy. es verdad que los padres van a mandar a los muchachos a las escuelas, a infectarse y a infectar a la familia. ¿sí? que se deje de vaina y que se ponga a pensar bien, que no es para eso que la gente sí, votó por sí, sí. Gracias, Pacheco. Nosotros vamos a la pausa. No Hay una llamada. Antes de día. la, día. Pausa, una la de pausa, una llamada. Adelante, buenos días. Bien, mi querido. Yo le voy a decir algo, Pérez. Yo trabajé hace muchos años con el procurador general de, de la República. Ese también le daba sus vehículos que lo llevaban de aquí para venderlo allá. Eso no es de ahora, a ver el gobierno de Bahía se viene llevando sí, todo eso. Son y ¿no? eso de barrilito Yo tengo muchos años viviendo aquí en Estados Unidos ya y yo no he visto que a ninguno. A ninguno de, los de esos senadores diputados diputados, desde nada le pagan su oficina y más nada. Yo no estoy de acuerdo con esto. Esto es una buena puntería porque el gobierno le viene a quitar todo Y eso. defender eso, eso no está bien. Ya, bien, continuamos me... a la a pausa. Eso, Gracias te al te amigo te eso. por habernos llamado de desde de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, desde, desde Estados Unidos. Regresamos en breve, breve ¿no, no se vayan. El Estado tiene que estar dando el lavadora.